Un camarero en chaleco se acerca de forma sugerente a una joven con expresión aburrida y le enseña el menú. Ella lo mira y pide lo que quiere de forma despreocupada. El camarero pone los ojos en blanco y grita la comanda al cocinero gordo, quien en la cocina sirve una taza y se la lanza volando. El camarero la coge en el aire con destreza desde la puerta y sale. El cocinero barre la cocina, voltea una tortita en la sartén desde la frente hacia la espalda y sigue barriendo. El camarero sirve la taza a la señorita, acompañada de un hombre y dos mujeres, y pregunta a la joven de al lado. Una sopa caliente, grita. En la cocina, el cocinero deja la escoba y prepara el plato de sopa. Prueba que está caliente con un dedo y vuelve a lanzarlo. El camarero lo recoge en el aire y sale. El cocinero vuelve a hacer malabares con la tortita. El camarero sirve el plato y se apoya descaradamente en la mesa para preguntar a la tercera joven. Mira fijamente su espalda, sopla y aparece mucho polvo. Comienza a limpiar la espalda con su trapo y ella se muestra ofendida. Él intenta explicarse y se toca el pelo nervioso, pero el señor que las acompaña se levanta y señala enfadada hacia la cocina. El camarero grita el pedido y le pasa de nuevo el trapo antes de irse.